Llevan para su bolsillo 250 mil pesos el premio para el trío que estuvo representando a la provincia de Duarte. Tengo por aquí a nuestro querido Albert Vargas, cariñosamente el niño de oro. Por aquí está Xavier García y Juan Luis Betances, quienes fueron parte del de combinado de la provincia de Duarte. Albert, empezando contigo, cuéntanos sobre esta experiencia, incluso representando a la provincia de Duarte. Estamos hablando de un festival donde estuvieron participando muchísimas ciudades e incluso nuestros muchachos, ellos tres, le ganaron ahí al conjunto del Distrito Nacional, a los capitaleños. Ya usted puede ver la calidad de juego que tienen estos jóvenes. Eh, primeramente quiero dar las gracias a ustedes. Hay una matrilla por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Y agradecido a Dios por todo la victoria que nos ha ayudado a conseguir. Y fue una experiencia muy buena para nosotros y la disfrutamos mucho. Tomando en cuenta eso, que se enfrentaron a equipos como el Distrito Nacional, unos jóvenes como ustedes, ¿qué pueden aprender de esta competición enfrentándose a jugadores? Porque estamos hablando de ¿verdad? la ciudad capital donde hay jugadores también de nivel. Nosotros aprendimos que no importa el nombre de, de quién sea que vayamos a jugar, no importa lo que digan de nosotros, que adentro de la cancha que se gana. Nosotros nunca fuimos el favorito, porque estaban jugando tres, porque el hermano no pudo acompañarnos, porque tenía compromiso porque estaba reforzando. Aprendimos que si tú te dispones una cosa, tú lo puedes lograr. Qué bueno, nos alegramos mucho de esto. Estamos hablando de estos jóvenes que representan el, el futuro aquí en San Francisco de Macorís. Tenemos una llamada, señor director. Vamos a, antes de pasar con el señor García, a darle una llamada. Saludos, muy buenas tardes. Sí, buena Adelante, hermano. Mao te habla. Oh Juan Liberato, el jefe. Aquí están tus muchachos, Mao. Mira, eh, este, yo quiero reconocer esos tres jóvenes, porque el que estuvo presente y vio con quién ellos se enfrentaron, debemos de decir que en San Francisco de Macorís tenemos el futuro del baloncesto asegurado. ...porque esos jóvenes demostraron que son jugadores de baloncesto, no importa a quién se hayan enfrentado. Esos jóvenes demostraron que nosotros en la provincia de Duarte, de ahora en adelante... ...tenemos que buscar la manera de que sigan caminando hacia adelante... ...porque demostraron con orgullo que ganarle al Distrito Nacional... Sí. En el 3 para 3 es algo que aquí en no se había visto hace años. Y para darte una información importante, los juegos que ellos jugaron 5 para 5 los perdieron por un punto los dos. Quiere decir que estuvieron a punto de ganar, ¿tú sabes cuánto? Casi un millón de pesos. Porque ellos tienen asegurado 425 mil en el 3 para 3 si hubiesen ganado el otro juego y habían pasado al 5 para 5, hubiesen ganado un millón de pesos. Con esto quiero soltar a los jóvenes que miren estos tres muchachos. Qué fácil su Navidad será un éxito este año. Y yo quiero felicitarlos y decirles que el Ministerio de Deportes a ellos le agradece el que hayan representado su provincia con orgullo. Y me siento orgulloso de ellos. Que sepan que pueden contar con el ministerio. Principalmente el de la Greña. Que yo lo voy a nombrar ahora. El mejor del oh. mundo. Ya no es Jesús López. Esto hay que cambiarlo. Aquí hay una nueva generación. Y ese rubio es increíble. Con un hombre de 6-7 jugó. Y acabó con él. Y en el medio es mucho mejor. Esos son los tres comparables, que yo los felicito de corazón. Gracias muchachos, Por ser parte mao. de la provincia de Duarte. Gracias, gracias. Muchas Ahí gracias. estaba el jefe, Juan Liberato Mao, quien es el director provincial de deportes aquí en la provincia de Duarte. Hablar contigo un poquito, Xavier, sobre tu experiencia en este tipo de festival y lo que pudiste aprender, lo más importante. Muy bien, gracias a Dios por la oportunidad. Bueno, Matrille, por la oportunidad y adiós por la victoria. Primeramente, en primer lugar, nosotros nos, tenia, nos teníamos menospreciado, que no íbamos a pasar de aquí y gracias a Dios pudimos vencer y a lograr alca alcanzar la meta. No, y fajarse, como yo decía antes de recibir la llamada, y como dijo Mao, fajarse con esos tipos de la capital no, no debió fácil. ser nada fácil. Y terminamos ganando 21-17, me parece mm -hmm. que fue verdad el resultado final. Juan Luis. Tú que vienes de tener un tremendo torneo en, en el superior de aquí, de San Francisco, mucha gente te recuerda. Porque incluso te coronaste con el equipo de Santa Ana. Y ahora también te corona con el equipo de la provincia de Duarte. Nada, le doy gracias a Matille por también darme la oportunidad en Santa Ana. Y ahora mismo como con esta entrevista que nos está dando. No es fácil, ¿no? Es mi primera vez, pero... También allá en la capital me subestimaban de que ese flaquito no va a poder ir conmigo. ¿Flaquito? uno de, de 6, 7. <ríe> ahí cogiendo la potia conmigo. <ríe> me este muchacho tiene sí. una tremenda defensa. Incluso eso fue uno de los fuertes lo que lo utilizó el dirigente Danilo Jerez en el superior de aquí. Ustedes mismos saben. Y sin duda alguna que yo también me uno a esas felicitaciones a cada uno de ustedes, jóvenes que son, como ya decía Mao, el futuro del baloncesto. En San Francisco de Macorís, en nuestra provincia, está garantizado con estos jóvenes, independientemente de su talento, creo que lo más importante en este caso es mantener la disciplina, que es lo que nos llevará a lugares mucho más lejos que el talento nos puede llevar. Me gustaría que uno de ustedes le envíe un mensaje a la juventud que nos ve, la juventud de San Francisco de Macorís. Ustedes que ahora mismo están siendo un ejemplo para esos jóvenes que vienen subiendo y que tal vez tienen, ¿verdad?, jovencitos de 10, 12 años que tal vez tienen en mente ser como uno de ustedes en un futuro. Uh, yo voy a tomar la palabra para decirle a ellos que, que sigan trabajando, que se levanten día a día, que por lo menos otras practican, que sea cinco o seis horas diario, que si nosotros logramos esta, et, et, esto que hicimos, lo logramos fue como equipo, sigan trabajando, sigan para adelante, que las barreras se hicieron para romperlas, sigan para adelante, que esto aquí es esto, el, el, el, que, el que mejor, es el, que, el que, hace lo que hace lo que tiene que hacer. Siempre sale por el boca victorioso. Amén. casi así sea. 250 mil pesos en premios para estos jovencitos. ¿Qué van a hacer ustedes con ese dinero? Clavarlo ahí, ¿verdad? Hay un hombre que <risa> quiere una Suzuki. <risa> se delataron ya. Muchísimas gracias, muchachos. Un placer tenerlo a, a ustedes aquí. Felicidades de nueva vez. Y que sigan los éxitos, ¿verdad? Que esto no se detenga aquí. Y que la carrera de ustedes, de Dios mediante, pueda seguir en auge, si así ustedes los desean.